Vamos a la provincia, hermanas Mirabal, el doctor Freddy Fernández, precandidato aspirante a la nominación a la senaduría por el Partido Revolucionario Moderno PRM. Cada día más fuerte, más enérgico detrás de la candidatura, con el control total de las bases y las estructuras del Partido Revolucionario moderno en la provincia hermanas Mirabal tengo la información fidedigna de una muy buena fuente de que en las últimas encuestas en las últimas dos mediciones que se han hecho en la provincia hermanas Mirabal el doctor Freddy Fernández le lleva a su más cercana, su más cercano contendor, más de 15 puntos, de 15 a 18 puntos en la provincia de Hermanas Mirabal. Creo que es una candidatura que no, que no está en discusión, partiendo de estos resultados. Y no creo que haya ningún tipo de dificultad. No creo que haya algún tipo de dificultad para seleccionar el candidato del PRM. Es una candidatura que cada día se fortalece, sumando adectos y creciendo. Freddy Fernández le lleva a sus opositores internos, adversarios que aspiran a la candidatura a senador, entre 15 y 18 puntos. No se desesperen, que solo es cuestión de tiempo. El PRM quiere un candidato que sea PRMista de verdad, que sea auténtico. pero vamos a esperar, los resultados están ahí.